Hola niños y niñas, mi nombre es Natalia Luarte y soy arte terapeuta. Hoy los y las vengo a invitar a crear una actividad muy entretenida relacionada con la lectura y el arte. Primero les voy a mostrar y contar un cuento para luego realizar con nuestras manos un libro donde podremos escribir y dibujar nuestra propia versión del cuento que les voy a contar. Comencemos. Faustino y Doralisa, texto de María Eugenia Coeymans e ilustraciones de Sebastián Garretón. Faustino amó su tierra desde muy pequeño. Cuando abrazado a su padre, subía a caballo a la cumbre del Cerro de los Cóndores y miraba los trigales verdes rodeados por las colinas que le daban aire de un gran lago. Supo que lo suyo sería también arar la tierra y cultivarla, plantar árboles, criar animales y tener la mejor lechería de la región. Fue a la escuela del Villorrio Vecino, aprendió de letras y números, también de la naturaleza y sus secretos. Tuvo buenos amigos, pero la mayoría de ellos partieron a la ciudad, que les ofrecía atractivos no vistos en el campo. Televisión, internet, grandes centros comerciales. Él, en cambio, decidió por el sueño de sus niñas, e inició a los 18 años su lechería con una vaca que cuidó con esmero, acompañó a pastar y se aseguró de que tuviera agua fresca para beber. Doralisa le puso, por una vieja y querida tía abuela que le contaba cuentos a la orilla del brasero en las frías noches de invierno y con tanta pasión que el tiempo se detenía para él, y se sumergía en mundos de hadas, gnomos y otros seres encantados. Doralisa acogía cada mañana a Faustino con un gran mu mu a la espera del cepillado que dejaba su piel negra lustrosa. Levantaba sus patas para ayudar al joven en su tarea y gracias a él, sus palmoteos en el lomo y sus palabras amables, creció sana y robusta. Llegó luego el tiempo de la ordeña. La primera vez dio leche tibia y espumante, en poca cantidad, pero día a día aumentaba y tanto que todos en la región quisieron conocerla, pues superó el récord. Recibió muchas visitas deseosas de conocer el secreto de la vaca, los pastos que comía, el lugar de su reposo y la técnica de la ordeña. Pero a pesar de observar todo, no lograron desentrañarlo. Pasó el tiempo, Faustino leyó en un diario que en la capital había un concurso de vacas pintadas y decidió participar. Cada artista pintaría su vaca y las obras serían colocadas en la vía pública para que los transeúntes las contemplaran. Preparó colores vegetales, azul con arándanos, rosa con frutillas, verde con menta fresca y amarillo con virutas de limón rallado. Pintó su lomo del color del cielo y en sus costados el paisaje que él veía desde el monte. Cuando estuvo lista su obra, la subió al camión de su padre y se dirigió a la capital. Allí, con los bocinazos de autos y buses, su corazón daba un brinco en cada esquina, pero continuaba su ruta, decidido a llegar a tiempo a la galería de arte que convocaba el certamen. Se perdió varias veces y debió recurrir a su compadre y acompañante Blas para que le indicara mejor el camino. Llegó finalmente al lugar de la convocatoria. Las facas de plástico duro situadas en la acera de una gran avenida resplandecían con extraños dibujos pintados con óleo y acrílico. Un cuarteto de personas que incluía a connotados artistas y la autoridad comunal, se paseaba con solemnidad mirando cada obra para decidir cuál tendría el premio mayor. Al ver a Faustino y Doralisa detuvieron en seco su caminata y preguntaron, ¿No sabe buen hombre que este es un concurso para artistas famosos y no para cualquier persona? ¿Y menos aún para vacas vivas? Señor, yo leí que había que pintar una vaca y presentarla. Y eso es lo que hice con la mía. Véala usted, ella está lista para concursar. Mire su lomo y sus costados, la pinté como pedían. Dora Lisa, entre tanto, permanecía derecha y silenciosa. Captó que tenía que comportarse y se abstuvo de hacer cualquier movimiento o de satisfacer sus necesidades en ese duro suelo. Faustino sintió húmedo sus ojos y agachó la cabeza. Los señores del jurado lo miraron y se miraron. Y luego de conversar un rato en voz baja, uno de ellos le dijo, Has hecho un trabajo muy lindo con tu vaca. Sus colores son novedosos y el paisaje muy bien logrado. Corresponde al estilo de pintura naif. El joven campesino no entendía nada. Naif, naif, ¿qué significaría? No podemos darte el primer premio, agregó una señora de anteojos oscuros y pelo canoso, porque las bases del concurso no lo permiten pero te daremos un cencerro de plata con el logo del certamen como mención honrosa y un diploma que reconozca tu trabajo. Felicitaciones. Faustino levantó su cabeza y al fin sonrió. Doralisa lanzó un fuerte Muu Muu al tiempo que se oían los gritos de algunos niños. Una vaca de verdad pintada, una vaca de verdad. Y es la más linda de todas. Regresaron al campo y allí las demás vacas miraron envidiosas a Doralisa y le hicieron el vacío. Ella en cambio pastó tranquila y alimentó a su ternero. El joven procedió a la ordeña nuevamente para continuar con su vida cotidiana. Lo acompañaban varios amigos sorprendidos por el sonido del cencerro que Doralisa agitaba al mover su cuello. Al salir el primer chorro de leche vieron que ya no era blanca sino rosada con olor y sabor a frutillas y la leche de la ordeña siguiente verde con sabor a menta y luego azul con gusto a arándanos y así cada día un nuevo color y un nuevo sabor Doralisa fue famosa en toda la región y más allá niños y padres ansiosos por conocer y probar su sabrosa leche acudían desde lugares muy lejanos y ella los saludaba agitando su cencerro de plata Espero que les haya gustado mucho el cuento, a mí me encantó. Y ahora vamos a realizar nuestro cuadernito o libro donde vamos a escribir nuestra propia versión. Materiales. Una hoja de blog grande o del tamaño que tengas. Dos trozos de cartón, que estas serán para las tapas de nuestro libro y las puedes recortar una vez que ya lo tengas listo. Una tijera, pegamento en barra, cola fría, papeles de colores o entretenidos, o también puede ser hojas de revista. También puedes ocupar una regla de manera opcional y lápices. Primero, doblaremos casi a la mitad nuestra hoja de blog dejando un trozo sobresaliente. Presionamos los extremos y doblamos. El trozo que queda sobrando, o lengüeta, también la vamos a doblar muy bien. De esta manera, con mucho cuidado. Luego, nuevamente, doblaremos la hoja en dos partes, siempre dejando ese trozo de papel extra afuera. Presionamos los bordes y doblamos. Pues doblaremos la hoja de esta manera girándola, juntamos bien las puntas, presionamos al medio y repasamos el doblez por el otro lado. Abrimos toda la hoja y ahora vamos a recortar por la línea del medio. Nos quedarán dos rectángulos, como los que ves, tomamos uno, doblamos esa lengüeta y lo vamos a recortar. La sacamos y nos fijamos en empezar a doblar nuestro libro de forma que sea como un acordeón. Ahora vamos a tomar el otro rectángulo de papel y lo comenzaremos a juntar con este trozo de papel que nos sobra. Justo sobre la lengüeta. Entonces les vamos a aplicar pegamento. Que quede muy bien aplicado el pegamento en esa zona para que podamos pegarlo con el otro trozo de papel. Así nos quedará solo un libro desplegable. Bien. De esta manera nos quedará nuestro libro como si fuera un acordeón. Fíjense muy bien, terminamos de doblar todas las partes y ya estarían todas las hojas listas para que podamos escribir y dibujar. Ahora le pegaremos un cartón del tamaño de nuestro libro en una de las hojas del extremo. Le aplicamos pegamento muy bien en todos los bordes de, este, de esta hoja. Y le pegamos el cartón de manera que quede toda la hoja bien estirada. Desde el centro hasta los bordes. Arreglamos cualquier imperfección y listo. Y ahora vamos a repetir lo mismo, pero por el otro lado. Pegando la última hoja que queda disponible con el otro trozo de cartón. Recordamos siempre aplicar el pegamento de forma pareja, por todos lados. Y ponemos la hoja muy bien derecha para que quede justamente pegada en ese cartón. Y así nos queda nuestro libro tipo de acordeón. Ahora solo nos va a quedar decorar sus tapas. Para decorar, yo elegí los colores del sabor de la leche de Doralisa: Menta, arándano, frutilla y limón. Corté con mis propios dedos trozos de esos colores, pero ustedes pueden decorarlo como mejor les parezca. Pueden usar lápices, pintura... Otros colores, recortarlo con tijeras si, no, si prefieren y no con sus dedos Luego le agregué cola fría en toda la tapa y la esparcí muy bien con un dedo Por todos lados Y luego de eso me limpié el dedito Después fui pegando todos esos trozos al azar Como si fuera un mosaico o también como un rompecabezas. Después de pegar todos los trozos, apliqué una capa de cola fría encima de toda la tapa para que le diera una capa más resistente y brillosa. ¿Ven? Ahí se ve el brillo, está lista. Y la otra tapa la decoré diferente. Si se fijan, puse Adora Lisa. Ahora que ya tenemos nuestro libro listo, te invito a que puedas crear adentro tu propia versión, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Quisieras cambiar algo de la historia, a lo mejor el final, o cambiar algún personaje, agregar otros, o tal vez te gustaría escribir acerca de qué es lo que pasó después cuando realice Faustino. Luego que escribas y dibujes tu propia versión del cuento, te invito también a que puedas compartirlo con tus compañeros y compañeras. Y así también tú vas a poder descubrir qué es lo que crearon ellos y ellas. De seguro va a ser muy entretenido y hará volar más aún tu imaginación. Muchas gracias por ver este video, participar, crear e imaginar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.